ya arriba arriba vale Atrás. Hay otro por no el una puerta, Delante derecha. Voy, voy, voy, por ahí. Solo el F4, uh. yo No tengo arma, Yo no tengo arma. Uno no tenía un Voy, voy, voy. Tiro vale. humo. Voy a pasarela, A, voy a pasarela Con una pistola, bro. Yo sigo con la pistola, tú. Yo no tengo a a Me he caído sin querer de tú. Yo me piraba de tú no tengo armas. Yo sigo con una pistola, bro. No controlo. Yo arma. también, yo también. Por eso digo que nos vamos. Vamos de aquí, vamos los dos. que vamos a tener una pistola? Ok, los escucho. He metido a V. Abajo. Tengo un No me lo aguanta. Ha batido uno arriba de la armería y hay un Franco con él. Arriba de la armería hay dos con Franco, uno batido. Acaban de no, comprarlo. Queda, creo, Acaban no. de comp eh, no, no, comprarlo. No, lo he Está de arriba, eso es culá. Sí, no está abajo. Sí está aquí abajo. ¿Me tío? ¿Me tío? Blanco. ¿Dónde? Aquí adentro. que malo soy, lo que le falta. Piso. Arriba de rojo, hostias. Mira por poner que si no. No, estoy ah, Estás tú solo, ¿eh, Edu? Te he ah, tirado un ah, tiro. Te he tirado. Te he ah, tirado. Te he ah, tirado. Ah, Te he En la tienda Ahí, tío. Hay otro más a la derecha sí, sí. En el coche amarillo Se mueve Detrás del comión Compraron armas al frente, tú <risa> Ahí Está aquí el pavo, eh O sea, ¿Uno en mi casa? ¿Uno se ha metido bajo mío? Vale Lo veo, no se ha metido Tracker Está abajo Te lo haces, pedo No, no, no me lo he hecho, eh. No sé dónde está. Está aquí dentro. Me he chuneado. Me viene el team. Me viene el team. Pedro, pedro, ¿dónde está? ¡Bro, está en conmigo! alcohol. ¿Cómo quieres que bate? Si no puedo subir. ¿Pero ¿sí? qué ¿no? coño se ha me vuelto a medio a uno, bro? Estás up, soldier. Va a salir este bucker. Pegálo, vete a la zona. Me asegura enojo a presión tu y su Puto perro que me deja morir, bro. Ya no eres mi amigo, perro. Ya no eres mi amigo, bro. ¿Oíste? Ya no lo eres. Coño, perro, pero es que me pidieron los dos y tú estás arriba bro. No te molestes, a mí me molesté en el Que no, no estoy molesto. Ya, yo me molesto en el momento, yo también te quiero, bro. Ah, no, no te rayas. O, sea, no no o sea, no estoy de mal O estoy. ¿La puerta? ¿La puerta la bueno. No, si no, no es eso. Si es que no. Yo, no yo grito si en no el momento, tío. Ya está. Gracias por esperarme, eh. De nada, bro. Cuando quieras te probando. Han bajado tú, ¿no? Tío, había un bounty ahí. Yo voy a coger el bounty. Ya, pero. el <ríe> turno de la UV me me para con el coche. No puedo hacer más. Te recojo si quieres. ¿La veo? Buah, Marqueo. se nos tira encima, que... eh. Justo. Está para arriba. ¿no? Bueno, llegó. Qué flojo, eh. Casi, brother Están delante mío. A uno! ¿Se está viviendo? se está viviendo? se está viviendo el mío. me tiro? Sin, ¿sí? me, tío? me tío, no a, no, a mí no. A mí no me dio aquí. Pues yo no, no sé, no sé. Le he matado a lo más rápido posible. Está bajado el de Capitolio. Ah, ah. Puta partida de mierda que no veo a nadie, tío. Pero están siendo súper lentas las partidas, tío. No, da gracias a Dios, Intel, de esta partida. Y partidas mil veces peor que esta. ¿Le disparan de arriba? Sí, ¿Prinches? a la corona. Blanco. Y de adelante al frente también. Hay gente en estadio y arriba No los veo. voy pego. Blanco. Matió uno. Otro muerto también. Cuatro una no le a mover tu impotencia. bueno, vez uno, tío. Es increíble. Y alguno tiene huevo, eh. Llevo ataque. Tengo que dinero. Lo llevo desde el principio la partida. Yo llevo ataque, tiene que estar en la casa adentro, creo. voy a comprar V Sí, compré el tiro. ¿se mueve? Ahora batido. Te remato. El otro es en la otra casa, ¿eh? Sí. Estáis viendo, no hace falta que marque nada. Está ahí. No lo he visto en la ventana, pero debe estar ahí. Esto no. es ¿Este una arriba. Te meto stun arriba otra vez. Me meto Muerto, muerto, muerto. Vaya stun, hermano. Hay gente en verde. Eh, en tienda, tienda, tienda. No me vale. vas a marcar ahí justo. Vale, vale, lo veo. Ahí está. Son tres, son tres, son tres. Ah, va a uno. Blanco. Ha tirado uno. dos. Vale, el... eh, Queda uno. Te remato. En tienda el otro también. Sí, en tienda. Lo tengo yo. En la zona de Creo que no se asomó más. No, no, no se va a tomar más. Estaba en la casa esa, ¿no? Sí, sí estaba la roja de Charro. Puede haber rotado. Sí, sigue ahí. Sigue, sigue, sigue. ¿Cómo que no lo estuñé? Eh? Te meto otra arriba, te meto yo arriba. No, no está, no está, no está, no está. te metes a un perro. No, no, da no, no, te no, no, guay, no, no, closing in, relocating no, safe no, Creo que no, lo tengo aquí. no, estoy no, no, no, no, no, no, no, Acá de una ventana aquí al frente mío. Sí, sí, lo he escuchado. Ahí está, mía. ¡Ah, entra en mí, entra en mí, por Entra arriba. arriba. Vale, me, me bloqueo. Están en la otra casa. Se cambió de casa, se cambió de casa. No está aquí, ya eh? no lo veo. Sí, ¿te Vaya rata, ¿no? Bro, yo no tú? podía. Bro, yo no podía marcar yo allí. Estaba eh, pidiendo un milagro. No, no, no. Yo te da la info que estaba arriba, no puedo hacer de nada. Sí, sí, no puedo si fue marcado, tío. Oh, tío. Ah, los no, montes. Oh, Son Tengo otro más. Hay uno con fantasma. Hay uno con fantasma al lado mío. Justo al lado mío. Justo al lado mío. Dentro de esta casita, voy con silencio Blanco. Oh, un tiro, está un tiro. tiro. Precisión, precisión, precisión. Precision. Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse. Me pusea no Estoy muerto. Al frente, al frente, al frente. Dentro del coche, Sí, pero un Tiene que estar en la, a la izquierda, yo creo. Está por ahí metido en eso, verde ¿ver? ah, por! Pues, <risa> <risa> ah, lo ve Está bien. Marca <risa> Es la primera vez que, que la hago bro Me dieron el pase de batalla ah. Tengo que marcarme